¿Cómo están todos? Eh, como les habíamos anunciado, esta tarde eh, parisina y mañana peruana vamos a tener un conversatorio sobre el problema, el gran problema de actualidad que es eh, el COVID-19, que lamentablemente ataca bastante fuerte al Perú y en concreto lo que nos interesa es el tema de Selva Central. Está con nosotros el padre Alfonso Tapia, que, está, que es uno de los iniciadores de la propuesta de conseguir eh, que se pueda eh, tener una planta de oxígeno en San Chamayo. Padre, eh, le agradezco por su presencia, agradezco también la presencia de, de Papo Chávez, es un conocido empresario del sector turístico y está con nosotros también el doctor Luis Inga. Entonces, eh, entre los cuatro vamos a, vamos a hacer las preguntas y vamos a tratar de entender mejor esta buena iniciativa eh, que surge del vicariato apostólico de San Ramón y que tengo entendido, padre, está también es un esfuerzo en conjunto con los otros vicariatos. Me parece que Jauja y Huancayo también están, forman parte del, del, de un proyecto un poco más amplio. Buenos días, padre. Buenos días. Muy bien. Eh, vamos un poquito con la presentación. La, vemos gráficamente eh, las cosas y después ya pasamos a las preguntas y lo que sea. He querido empezar con esta diapositiva que es del 29 de enero al 10 de julio. Son datos relativos, no son absolutos. O sea, es por millón de habitantes. El, entonces, el número de muertos por millón de habitantes, el país que tiene más muertos es el Perú. ¿Qué nos está demostrando esto pues una cosa muy clara que todos sabíamos pero que como que nadie quería reconocer el sistema de salud es un auténtico desastre el que tiene dinero paga una clínica para un seguro y sale adelante el que no tiene dinero en muchas ocasiones se muere de asco porque no tiene dinero ahora en concreto son muchos los que están muriendo por falta de oxígeno entonces eh, un poquito este es nuestro entorno no es nuestra mera intención porque está lejos de nuestras posibilidades pero sí, de alguna manera, queremos, a través de la campaña de oxígeno, fortalecer también, no tanto el sistema de salud completo, que está, repito, fuera de nuestras posibilidades, pero sí intentar reforzar los dos hospitales regionales de selva central, Salud y minsa. Los dos hospitales regionales comprenden tres provincias, las tres provincias de selva central, Chanchamayo, Satipo y Osapamba. Estamos hablando de casi medio millón de personas. Para medio millón de personas tenemos cinco camas UCI. El hospital de salud tenía tres camas UCI y poco a poco se las fueron llevando a Huancayo porque supuestamente aquí no se utilizaba. Así que si tienen llanta de repuesto, tengan cuidado, no se la lleven a Huancayo porque no la utilizan. Así de absurdos son los razonamientos. Lo cierto es que ahora la mayor parte de los casos de salud en UCI eh, son pers personas transferidas de salud. Entonces, bueno, un poquito en este contexto... Esto no me deja avanzar ahora. Eh, la, se nos fueron acercando distintas personas a las parroquias, a unas y a otras, pidiendo que como iglesia pudiésemos hacer algo. En principio nos quisimos quitar el problema de cima porque sé que es bastante complejo. Pero al final, bueno, no hubo más que aceptarlo y, y echarnos al agua. En primer lugar, solo queríamos comprar oxígeno, porque suponíamos que la planta es muy complicada y está fuera de nuestras posibilidades. Hicimos, nos empezamos a organizar el 2 de julio, el 11 hicimos una radiotón, ya antes habíamos hecho una conferencia de prensa. En la conferencia de prensa, el doctor Gasasquiche, el director del hospital, nos dio estos datos. Más o menos el consumo diario de 40 balones... Y los gastos que se necesitan hasta fin de año. La cantidad de metros cúbicos y el dinero. El problema es este dato que tenemos aquí. El 17 de agosto termina el contrato del minsa con la planta para de la Oroya. Y no se sabe si va a continuar. En principio se supondría que sí. Si van a seguir los precios igual o los van a subir. Entonces lo que queríamos es para esa fecha tener ya la planta para que no se cruce una cosa con la otra. Después nos vimos con la sorpresa de que nuestra plata no valía para nada, porque no hay oxígeno. La planta de la Orolla no tiene capacidad para las necesidades eh, que se han producido ahora, que los médicos nos decían básicamente se ha multiplicado por seis o por siete la demanda de los valores de oxígeno. Entonces no hay valores suficientes para prestar, ni siquiera para comprar en la zona, y tampoco hay oxígeno para recargar. Ahí entonces ya nos lanzamos a la piscina para una planta de oxígeno. Vimos Cuatro cotizaciones, la una recién llegó ayer, con lo cual ya la descartamos. Las otras dos, después de investigar en Internet qué tipo de empresas eran, no ofrecían ninguna garantía y además eran de exportación. Quiere decir que estarían llegando acá en octubre, cuando lo más gordo de esto está previsto que esté pasando. Encontramos la posibilidad de la Católica, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y esta es la, la, la proforma que ellos nos hicieron llegar. Es una planta de 20 metros cúbicos por hora, que produce eh, 480, si multiplicamos por 24, 480 metros cúbicos. El balón tiene 10 metros cúbicos, produce 48 valores al día. Entonces, cubriría las necesidades que ahora, en plena pandemia, tiene el hospital. Eh, la otra ventaja que nos ofrece la Católica es que lo podemos ir haciendo por partes. Entonces, en primer lugar, ahorita estamos abocados a la planta de oxígeno y después ya con un poquito más de calma el sistema de llenar de valores que es otro presupuesto aparte eso también nos conviene para después eh, si hay que ampliar camas donde no hay puntos de oxígeno o sea el hospital ya tiene su instalación de oxígeno empotrada pero en el caso de que hubiese que ampliar o hacer algún tipo de hospital de campaña con los valores de oxígeno se podría ya eh, atender a algunos pacientes más eso sería eh, eh, el sistema de llenado de balones. Nosotros no, vamos a ver un poquito los precios. Esto es sin IGB. La planta es la más grande, porque hay tres. Hay de 5, de 10 y de 20. Es 450 mil soles. El sistema de llenado de balones, por eso he puesto el asterisco, se puede acoplar después. Y el transporte nos, eh, nos piden mil soles. El transporte lo ha asumido el ejército del Perú. Tenemos aquí el batallón de ingeniería y ellos tienen sus camioncitos. Ellos se han comprometido a cargarlo en la católica, traerlo y descargarlo aquí. Eso, bueno, sería un ahorrito más. Incluye todo. Se comprometen con el mantenimiento, los repuestos, porque el problema, por ejemplo, Atlas Copco es una empresa suiza de garantía. Pero es como si a ustedes yo les regalen un Mercedes. En cuanto tengan que empezar a pagar repuestos van a decir mejor que me se a la y le sale más barato el mantenimiento. Entonces, es otra de las ventajas que nos permite a la católica eh, asegurar la continuidad. El hospital ya ha solicitado al gobierno regional, a la red de salud, mejor dicho, y el, el, el gobierno regional, conversé con él el otro día y me dijo que sí, que van a hacer todo lo posible para contratar una persona que se encargue de la planta, del mantenimiento rutinario, porque hay que estar cambiando unos filtros con bastante frecuencia, eso es lo que hace más costoso el mantenimiento de la planta, ¿no? aparte del consumo eléctrico. Ya tenemos el permiso de la Dirección Regional de Salud. Ayer se por fin, la DIGEMIDA aprobó eh, la construcción de las plantas, porque estaban ahí pelea, pelea, que apruebo, que no apruebo y por fin hicieron un dice de aprobación extraordinaria. Parece que el Estado recién se está dando cuenta que estamos en emergencia. Y, bueno, estos son los datos de, de, del, del ingeniero que está al, al frente del servicio y están trabajando con una empresa. Esto es más o menos el diseño de, de la planta de oxígeno. La otra ventaja que tiene también es que se puede acoplar otra planta paralela y que trabajen juntas en caso de que hubiese que ampliar eh, eh, ...la cobertura, o sea, es una especie de lejos que yo puedo ampliar... ...a esta de 20 la puedo comprar una de 10, una de 5, otra de 20... Eh, ...de tal manera que no es un gasto que esté hecho por gusto. Conversamos también con el presidente regional... ...y yo le dije usted avance con su trámite para la planta de oxígeno... ...para Chanchamay. Digo, el día que la planta llegue, nosotros queremos hacer una donación condicionada. La condición es que cuando la planta del gobierno regional llegue... ...esa planta la recuperamos nosotros... Y en primer lugar, la primera opción es instalarla en el San, que es el otro hospital regional. Por eso les decía que lo que queremos es reforzar los hospitales regionales para que sean esos hospitales regionales no en el papel, sino en la práctica. Se está muriendo mucha gente porque no hay camas, no hay espacio, no hay oxígeno. Se los llevan a Lima, a Huancayo, a Guariaca y todos en el camino, ¡pum!, se quedan. A no ser los que llevan temprano, que todavía no están afectados sus pulmones, y pueden pasarlo con un poquito más de garantía. Por eso, como objetivo un poquito más a largo plazo es reforzar que estos dos hospitales regionales sean verdaderamente hospitales regionales. Entonces, en el caso de que se diese eso, se pasaría. Que Salud consigue su propia planta, igualito, se desconecta, como está hecho por peruanos, se les llama, desconectan en un sitio, y se puede poner en el hospital de Pichanaki, por ejemplo, que están construyendo un hospital y no tiene considerada planta, de oxígeno, Vila sí está considerada la planta de oxígeno y Satipo y Oxapampa están de la misma cosa están haciendo también su campaña para conseguir sus propias plantas de oxígeno y no tener que estar dependiendo de una empresa que produce o no produce quiere o no quiere el cálculo con IBE, la planta son 531.000 el llenado de balones son 306.800 con el transporte que en principio se podría descontar pero bueno son 841.800. El otro que nos falta es, hay que hacer una infraestructura relativamente sencilla para la planta de oxígeno, para que no esté al la intemperie, porque sabemos que en la selva el sol y la lluvia son fuertes. Entonces, hoy a las 10 tenemos una reunión con los ingenieros de la Católica para que nos den un poquito más los detalles de esa planta, eh, eh, esa superficie, qué es lo que necesita exactamente. De todas maneras, hay también una propuesta del MESA, que vino ya hace tres semanas, por lo menos, y veo que sí reunía las condiciones para instalar una planta de oxígeno. Y pidieron 150 metros cuadrados. Entonces, ese es otro gastito que hay que hacer. El batallón de ingeniería de la Merced, como es de ingeniería, ellos van a asumir, digamos, el perfil técnico y la mano de obra. Una vez que nos den los datos, pues ya lo que es el fierro, los ladrillos, la calamina iremos en principio a, a perseguir a a las ferreterías, a ver lo que nos pueden aportar. De todas maneras, ustedes saben mejor que yo, que cuando uno se mete en obras, siempre el presupuesto se te va de las manos. Entonces, nuestra idea es conseguir más para tener un poquito de soltura Si llegase a sobrar, bendito sea Dios, lo utilizaríamos para lo que son medicinas de UCI, que en varias ocasiones han estado pataleando. Otro tipo de necesidades, pero estamos todo en este rubro del sector de salud y sobre todo en este momento de de crisis y de pandemia los aportes que se han ido consiguiendo, al día de ayer estos son aportes de la sociedad civil aparte de otros aportes de las empresas y de las municipalidades pero decíamos si la gente de a pie al día de ayer tenemos la Merced casi 70.000 o San Ramón 60.000, PNL 15 y Picharán que en un principio empezó a funcionar porque era una red de salud distinta, cuando vieron que él no valía para nada entonces se sumaron a la planta de oxígeno para eh, Chanchamayo. Entonces, en total tenemos 242.000. Hay que restar unos 2.500 soles de dos veces que de emergencia hemos tenido que ir a Huancayo a comprar un poco de oxígeno porque el hospital no tenía y Praxay tampoco le podía ofrecer. Pero bueno, más o menos hay esa cantidad. Después tenemos de Simsa 70.000 soles. Eh, Municipalidad Provincial de La Merced, 100.000. San Ramón, no, perdón, La Merced, 70.000. San Ramón, 30.000. Perené, 100.000. Vito ahí ya nos dijeron que como solo pueden ser de recursos propios, porque no pueden tomar ese dinero del Estado para otra cosa, y nos dijeron que no tienen. Es, es un distrito más bien pequeño y impuestos pues por esta situación no ha pagado prácticamente nadie. ...lo que a veces sacan de alquilar la maquinaria... ...y alquilar el polideportivo que tienen... ...tampoco ha podido hacer nada... ...y nos han dicho... ...no, no tenemos tiempo, nada, no pasa nada... ...nos falta la respuesta de San Luis de Suaro, ...que ellos mismos son los que se presentaron a pedir ayuda... ...y Picharra que se ha quedado un poco colgado ...porque el alcalde está enfermo... ...pero bueno, estamos esperando a mí ...que nos pueda aportar con algo... ...y luego hay algunas empresas de la zona que han aportado 55.000, una empresa de energía y Santana. Y hay otras que están un poquito ahí, las cosas en veremos. Luego hay una asociación de la familia de don Jesús Arias, que son las hermanas y los sobrinos, también han aportado 110.000. O sea, en la actualidad, en el papel, ¿eh? en la cuenta todavía no, en el papel tenemos 700.000 soles. Y esperamos hoy, tenemos reunión a las 10, eh, perfilar ya el contrato y si es posible firmarlo. Hoy ya no vamos a poder hacer todo ese movimiento de dinero. El lunes ya haríamos el ingreso para que empiecen a construir la planta. Nuestra intención era haber firmado el convenio el lunes, este, el, el, este lunes que acaba de pasar. Pero estaban entrampados porque el, el DIGEMI no aprobaba la planta de, de la Católica. Por eso digo que parece que para ellos no hay emergencia y no tienen ninguna prisa. Estos es más o menos los, los datos que les quería compartir. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud más. Bueno, en, en conclusión, padre, se trata de una planta que podría convertirse en una sí. planta itinerante, que, que, que podría instalarse en un lugar y que se puede mover hacia, hacia, hacia otros sitios. Es eso, ¿verdad? Si sí he comprendido bien. Sí, o sea, nosotros lo hemos dividido en tres fases. La primera sería la que cerramos hoy, que es pagar el 50%, firmar el contrato y empiezan a construir. Es lo que más nos apura. La segunda fase es, nos entregan la planta, pagamos el 100%. ¿ya? Pero ahí no terminamos, porque claro, si esto ahora lo cortamos, vuelta, se enfría todo. Entonces, de ahí ya pasaríamos a pagar nuevamente, el sistema de llenado de balones y que lo instale. Eso, digamos, son las tres etapas que nos hemos propuesto. Ahorita ha aparecido este gasto adicional porque esa infraestructura en teoría debería de ponerla en el hospital, la red de salud o, o la dirección a Fulín. Pero sabemos que si hay, ellos van a hacer eso, lo van a hacer en el Bicentenario. Porque hay que empezar con perfil, con estudio, con un laberinto. Como claro. es... solucionamos esto para que llegue toda la vez la infraestructura, llegue la planta, la planta se conecta y empieza a funcionar porque estamos contra el tiempo. Claro. No, bueno, mi, mi, mi pregunta iba por otro lado. Es decir, la planta físicamente se va a instalar en la Merced, supongo, y ella va sí, a sí, producir los... oxígeno y ese oxígeno va a ir, eh, digamos, a, a, a, los, a los distritos que están participando. Entonces, eh, haría un, existiría un flujo, ...de oxígeno permanente... De eso, ...de eso se trata, ¿verdad? Ahora... Eh, ...sí, ahora durante la pandemia... ...prácticamente casi todo el oxígeno... ...que produzca la planta lo va a consumir... ...el Hospital Regional... Eh, ...Julio César de Marín... ...por la cantidad de, de, de... ...oxígeno que necesita... ...una vez que esto pase... ...ya no va a necesitar ni la mitad de ese oxígeno... ...que produzca la planta... ...entonces ya con el sistema alineado de balones... Eso se puede distribuir entre los puestos de salud, las postas o los hospitales periféricos que tiene el hospital de Marín, como sería San Ramón, Perené, San Luis de Suárez, Vito, más pequeño, pero bueno, incluso el mismo Pichanaki. O sea, que ahora abastezca para todos no va a alcanzar. Sí va a liberar un poquito el mercado, porque los... Los valores que le presta Praxair al MinSA ya no van a necesitar prestárselos. Entonces, puede prestárselos a e o a estos otros hospitales. Eh, eh, el problema es que no hay valores suficientes. El camión de Praxair viene solo dos veces a la semana. Y claro, antes con 40 valores tenía un problema entero. Ahora resulta que necesitan 40 valores cada día. Okay. Entonces, eh, no tiene la cantidad de valores suficientes para tener valores en la bancada, que son los que van echando el, el, el oxígeno, otros balones de repuesto esperando eso de la bancada. Entonces, hay varios balones que tienen ocupados, con lo cual no pueden mandar balones a la orolla para que lo llenen, porque no tienen valores suficientes. Y por eso, todas las semanas, dos días a la semana, es un auténtico calvario, porque saben que se les va a acabar el oxígeno y que no va a llegar hasta 24, 30, 36 horas después. Y hay que ver de dónde se pinta el oxígeno. Claro. a veces hay una familia de, de perené que son agricultores y ellos con su camioneta van a recargar, pero claro, pierden un día entero porque las colas en la Orolla son de 10, 12, a veces hasta un día entero y a veces camiones pequeños no quieren recibirlos para recargar el oxígeno, entonces esos valores que son algo de 70, 80 dólares que tiene prestado Paracside ya se distribuyen entre estos otros y ya les alivia un poquito más el, el poder hacer la recarga mayor de, de oxígeno. Entonces, en cierto modo, va a aliviar, no va a cubrir todas las necesidades, eso sería mentirles. Más Pero adelante, más, yo creo que sí, de sobra. Lo más importante es que se puedan salvar vidas, ¿no? Eso creo, creo que ese es el, el, el objetivo. Que, que y no, es no han, han intentado, ¿no? padre, eh, eh, tener acceso a una, exon, a una exoneración del 18% del IGB, tomando en cuenta que que todos los trabajos se van a realizar en, en, sí. la, en la región una región amazónica que normalmente debe, debería estar exenta ¿no? de, de ese impuesto. Bueno, lo vamos a intentar como iglesia, porque como alguien tiene que firmar el convenio, entonces lo estamos firmando a nombre del vicariato, que sería como la diócesis de eh, esta zona, lo que es territorio de misión, en lugar de diócesis o arquidiócesis, se llama vicariato. Entonces, pues en este caso, el Nicarietro Apostólico de San Ramón es el que hace el contrato con ellos y vamos a tramitar la aceleración de los impuestos. Porque es un buen pellizco, son 120.000 soles. Claro. Entre la planta y el generador eh, es, un, es un buen pico. no Pero, de todas maneras, eh, estamos haciendo el cálculo doble, con IGB y sin IGB. Y nos estamos abocando a lo peor, que es que haya que pagar el IGB claro. para no pillar los dedos, claro. Ahora, de todas maneras, con lo que tenemos, nos alcanza de sobra para comprar la planta. Entonces, ahora en papel tenemos 677 mil soles. Ya okay. Hay que, como digo, eh, eh, algunos ingresos falta concretar y que entren a la cuenta corriente del vicariato, pero el compromiso ya está ahí. Entonces, ya con seguridad podemos hacer el contrato para con la planta. Ya sabemos que no nos vamos a pillar los dedos. Y bueno, la respuesta está siendo buena. La sociedad civil eh, se agrupa en determinados grupos, solitos se acercan a colaborar. Varias empresas solitas se han acercado, o se les ha pasado a vosotros a colaborar. Entonces, eh, por otro lado, nos gratifica esto, porque de alguna manera estamos creando identidad, ¿no? como se han y como Selva Central, porque el sueño del departamento Selva Central tiene más de 50 años. Pero los principales enemigos son los alcaldes, cada vez que se reúnen para tratar de este tema, todo el mundo quiere jalar agua por su molino y claro, en Pasco y en Huancayo se afrontan las manos y se ríen de nosotros. Entonces, esto de alguna manera no era la intención, pero se está consiguiendo que la gente reconozca, se identifique con su región y decir, si nosotros no luchamos por nosotros, acá nos es Entonces, en ese sentido también... Eh, eh, nos reconforta bastante y creo que es positivo tomar conciencia de esto. Por ejemplo, Picharán, que en un principio no quería saber nada de la Merced, y ahora somos los más entusiastas. Ayer, cuando les avisamos que por fin el DIGEMI dio la aprobación a la planta y ya se podía construir, pues lo recibieron con aplausos. O sea que, de alguna manera, creo que va esto agarrando más proyección y más vuelo de lo que en un primer momento pensaba. Qué bueno, padre. Yo pienso que una de las le grandes lecciones de esta pandemia a nivel universal es, eh, en primer lugar, que la solidaridad eh, universal ha sido el primer combustible para resolver todos estos problemas agudos. Eh, la segunda lección eh, que nos deja también es la gran importancia que tiene contar con unos servicios públicos de calidad. Los únicos países que han salido adelante son los países que tienen servicios eh, públicos de acceso universal, O sea, Italia, Francia, España han, han, han pasado por momentos duros, pero eh, no, no existe esa precariedad. Al contrario, se han dado cuenta que se estaba precarizando el sistema de salud europeo, que, por, que, por, que tradicionalmente es excelente, ¿verdad? Entonces, eh, yo espero que esto sirva también a, a una gran reflexión, no solamente de las autoridades, porque lamentablemente creo que las autoridades no, no están calificadas para este tipo de, de, de urgencias. Yo pienso que más que nada que sirva para que los vecinos, para que los ciudadanos se den cuenta de la importancia que es de eh, trabajar juntos, ¿no? Y, de, y de sobre, sobre sobre todo de cu cuidar los, los los servicios públicos. Eso es eso es importantísimo. Fíjese, o sea, cómo es po posible que en un país que se vanagloriaba de tener uno de los índices de crecimiento más importantes eh, es uno de los países que peor está llevando esta esta crisis, ¿no? y si no fuera por las por las acciones solidarias, eh, las cosas serían mucho más graves. Yo no sé si Papo o si Luis tienen alguna, cada uno dentro de su, de su perspectiva, si tienen alguna pregunta que hacerle al, al padre Alfonso. No te oigo Luis, tienes que activar tu... Sí, Sí, ahora sí. Este, ahora, ahora sí. No, que pensé que estaba aquí para esto. Eh, padre, buenos días. Buenos días este, a todos los que están. Estamos con Rubén y con Papo, nada más, ¿no? No, no ha habido más este, gente que se unido. Bueno, el tema es que, eh, sí, pues la epidemia está saliendo de control. Y sobre uh -huh. todo en zonas que tienen menos recursos, como lamentablemente es nuestra zona, ¿no? Que a pesar que tenemos dos hospitales regionales, uh -huh. como bien representado ahí, el padre, este, sí, pues han desmantelado los hospitales, sobre todo el de salud, poco a poco, con la, con la justificación de que no se ha estado usando esa, esos materiales o los insumos que, que tenía de inicio cuando el hospital fue creado. ¿no? Y es cierto, el oxígeno es fundamental en esta patología, que justamente la mayoría de gente se muere por problema respiratorio severo. Y lo que estoy viendo con mucha preocupación, por lo menos acá en el Revalía Tienda de Trabajo, es que la cantidad de, de gente que, que, que ha sido afectada a, eh, está variando, o que está siendo afectada está variando. Ahora se está eh, dirigiendo más a personas de menor edad. Tanto así que tenemos pacientes graves ya de 20 a 30 años, en un número considerable. Entonces... Considerando que la población nuestra y sobre todo en selvas centrales de ese grupo etario, pues sí preocupa bastante. Y además este, la epidemia pues tiene aparentemente todavía para varios meses de duración. Las vacunas no sé si, si van a salir pronto este año, aparentemente alguna, pero hasta que nos llegue, yo creo que es fundamental por lo menos este, cubrir las necesidades de oxígeno que muy bien han hecho el estudio ya Me parece, quería felicitarlo a, al padre que, que está llevando la iniciativa. Y lo que quería preguntarles más bien es de, de qué forma nosotros los que residimos acá, por lo menos podríamos, este, además de, de, de, de dar nuestra colaboración económica, ¿de qué otra forma podríamos este, ayudar? No sé, este, eh, Padre, si es que tiene alguna al, alguna forma de, en que podíamos ayudar fuera de la parte económica, no, fuera, fuera del apoyo económico, como residentes aquí en Lima, de repente podríamos ayudarlo de alguna otra forma. Sí. Yo llevo 20 años en la zona y, y lo que me he dado cuenta es que para los limeños no existimos. O sea, no saben ni siquiera el porcentaje del territorio de la selva en el Perú. No distinguen Loreto de Chanchamayo, de Madre de Dios. O sea, no desconocen completamente todo. Y empezando por las autoridades. O sea, para ellos no existimos. Para ellos somos una sarta de chunchos por aquí votados ...que sobrevivimos como buenamente podemos... ...pero eh, es vergonzoso... o sea, ...estamos en emergencia sanitaria... Y, ...y no hay ningún apoyo... ...porque el principal problema del hospital... Eh, ...lo que se ha ido consiguiendo... ...es gracias a amistades... ...nada de, de, de, de, de trámite regular... ...entonces... ...han ofrecido un hospital de campaña... ...bueno básicamente son 30 camas... ...pero claro el doctor dice... ...ahí me pone las 30 camas... ...pero si no tengo personal... ...ni para atender las camas que yo ahora tengo... ...entonces... Eh, tenemos dos hospitales regionales de nombre porque no están dotados, no tienen el presupuesto necesario para un hospital regional. A veces tiene más presupuesto el hospital de Osapampa que el de… ¿Por qué? Porque Osapampa tienen amigos en Lima y presionan en Lima y consiguen. Han llevado respiradores a Lima, perdón, de Lima, a Osapampa y a Villarrica. Han pasado por los análisis. Han llevado un hospital, a un hospital provincial y a un hospital distrital. Y el hospital regional… Bien, gracias. Porque no saben ni que existimos, yo creo. Entonces, eh, la manera que se pueda ser presente en Lima y decir, selva central existe, es medio millón de personas, no son cuatro chunchos botados en la selva, eh, que muchas veces mueren por falta de asistencia sanitaria. Ustedes lo saben también, como yo, cuántas personas han muerto, desplazados, no ahora, sino desde... Yo desde los 20 años que estoy aquí conozco un montón de casos. Gente que le han llevado de emergencia o a Huancayo a Lima. Llegan a Tarma ¡plum! Se paró el corazón, se paró el riñón. Cualquier cosa. Simplemente por la altura se han muerto. Una mujer con un parto complicado le llevan a la orolla. Pero si está con la tensión alta, ¿cómo la subes a la altura? O sea, no tiene ni pies ni cabeza esto. Pero nadie se plantea nada. Muertos... Todos los años hay un montón en la carretera central. Más o menos unas 20 veces al año nos quedamos votados 10.000 personas a más de 4.000 metros de altura. Porque la carretera central en cuanto nieva, en cuanto un camión se sale de la carretera, nos quedamos todos votados. 10.000 personas. Pues son casi cinco departamentos que pasan por el cuello de botella de Tiquio. En Lima ni se enteran. O sea, no existimos para ellos como mucho en alguna ocasión, llevan allí a cuatro nativos bien pintados, bien disfrazados, para que hagan el mono, muy bonito, los pasan de medio lado, y después, si te he visto no me acuerdo. Entonces, en ese sentido, si tienen acceso, digamos, a autoridades, instituciones, o sea, es decir, nosotros existimos. Cuando Yo hice un libro hace unos años del centenario de la historia de la parroquia, los 100 años de la parroquia de San Ramón, y me di con sorpresa que había muchas más noticias hace 50 años y hace 100 años en la prensa nacional que ahora. Había un montón de proyectos de hacer hasta incluso tren para esta zona. Ahora no existe nada, nada. La roya se sabía que venía del norte para el sur. El Ministerio de Agricultura se dedicó a la mosca de la fruta, que fue un fracaso. Gastaron un montón de dinero, pero de la roya nadie dijo nada. Una vez que los cafetales se quedaron así, como un palo, porque yo los he visto, pues salgo a la chacra casi todos los días, a la zona rural. Una vez que se quedaron así, recién se plantearon un montón de cosas que han llegado normalmente a la gente que no lo necesitaba, porque son los que tienen la facilidad para hacer los trámites. El pobre agricultor que vive allí en la chacra tiene dos cuadritas para sacar adelante a su familia, con las que sabe leer y escribir, no se entera dónde hay, dónde hay que escribirse, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Esa gente no existe. Entonces, en la, en la medida que puedan hacer presente, o sea, decir nosotros estamos aquí y existimos, no somos ni mejores ni peores que el resto del Perú. Somos una región más de las que en el Perú prácticamente no existen más que para las elecciones. Entonces, en ese sentido, hacer tomar conciencia, cuando yo digo a la prensa, mire, para medio millón de personas tenemos cinco camas susi, una cama para escribir 100 mil personas. ¿Usted cree esto es justo? Usted cree que esto es correcto. Claro, con eso es así. Solo tiene cinco camas. Solo hay cinco camas. Y de hecho han inventado, han reinventado, han conseguido prácticamente hacer una cama aún y más, pero que han ido ellos arreglando las cosas. Pero claro, cuando cuanto un poco las cifras así, la gente dice efectivamente tenemos un hospital que no vale para nada. Un montón de pruebas aquí no se pueden hacer. Diálisis: ¿cuánta gente se ha muerto porque tiene que irse a Lima, a Huancayo, a hacerse su diálisis? Ahora, ¿con quién vivo allí? ¿Quién me lleva? ¿Quién me trae al hospital? Oye, si es un hospital regional, que menos que tener un poco. Lo que es un hospital normal y corriente, su morgue, su planta de oxígeno, su velorio, eh, eh, su sistema de dialización, o sea, las cosas básicas que un hospital regional debe tener. Aquí le pusieron el nombre de regional para poner una sigla más, pero es un hospital más. La única diferencia es que tiene UCI. Los especialistas no vienen porque no tienen la maquinaria de vida. Como no tiene la maquinaria de vida, los especialistas no vienen. Como no viene la gente porque no hay especialista, es un círculo vicioso que nos vuelve otra vez a la misma situación de miseria de toda la vida. Entonces, bueno, padre, yo pienso que sí, que evidentemente con el, con el COVID se ha, se ha puesto aún más en evidencia la precariedad y el desfalco, ¿no? Porque para nadie es noticia que ya existía ya el, todos los hospitales estaban en crisis, ¿no? Todos los hospitales eh, provinciales y estatales estaban en crisis. Ahora, pues aún aún más. Eh, esto evidentemente afecta mucho al sector eh, privado, al sector empresarial, y cuando me refiero a empresarial, eh, el, el Perú, usted sabe que su economía, más del 50% se basa en la cuestión de la, de la informalidad, que no se trata simplemente de hacerle pagar impuestos a un señor que gana 40 soles al día y que no ve reflejado el fruto de sus impuestos. O sea, existe la gente paga impuestos, pero no hay... No hay obras, no hay educación de calidad, no hay acceso a la salud. Entonces, es un poco controversial, ¿no? Que mucha gente dice hay que formalizar a todo el mundo, sí pero si, si nadie ve el fruto de sus impuestos, es un poco complejo de convencerlos. ¿Cómo, eh, cómo están viviendo ustedes esto y de qué manera el sector turístico, Papo, está eh, están dispuestos a apoyar esta cruzada? ¿Qué es lo que, qué es lo que quisieran preguntar qué es lo que quisieran aportar ustedes. Buenos días, padre. Bien, Luis. Buenos días. Este, nada, padre. El padre ha hecho una exposición muy, muy correcta, muy realista en realidad. Es de la situación de los hospitales. y Invocamos a Susy del polvo. Digamos, siempre lo hemos, lo hemos podido hacer de la prensa. Ya, no podemos esperar que un hospital de referencia... De, a la parte de la provincia de Zapampa y parte de la provincia de Zapampa esta pandemia es el 15 de marzo y eso que solo tenemos 19 camas para COVID en el julio de Marini y no tenemos nada no se te oye bien papo se ha ido Sí, se, se va el audio. De repente tienes que pegarte más, no sé. no, no, no, no, no, no, ya la saqué. Este, en este ah, ahora en este, sí. Ahora lo que nosotros como sector privado, el sector turismo es el más. Se ha vuelto ahí el audio. Sí. Hablo, ¿ahora sí? Sí, sí. Ahora sí. Entró una llamada. Ya la bloqueé. Este el sector turismo está muy complicado. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es convocar al, al grupo de turismo, al sector, a los hoteles, a los restaurantes, para que aporten. Creo que había un grupo importante caído ha hacer su donación. Como gremio no lo hemos podido hacer porque era un poco difícil juntarlos en este momento. Todos los hoteles se encuentran cerrados, todas las agencias de viajes cerradas, parte de los restaurantes, y digo parte porque hay restaurantes que han abierto, algunos en contra de la cuarentena que están tratando de sobrevivir, transporte, operadores, orientadores turísticos, puntos turísticos, todos estamos cerrados. Yo creo que después de esto, hemos aumentado un mes más, vamos por quinto mes, y probablemente un sexto mes, porque la pandemia va a disparar, y va a ser crisis este mes, y para recuperarnos vamos a tener que usar parte de, de septiembre, vamos a tener ya que, que, que, que tener un nuevo grupo de, de, de empresarios turísticos, pero que están ahora, no creo que existan. Yo solo quería hacer una consulta al padre, era... Eh, si tenemos sobre el papel 700 mil soles, eh, eh, ¿la ampliación para el, el equipo de llenado de balones eh, con eso estaría cubierto, padre? O, ¿O faltaría? Eso nos faltaría todavía casi 50 mil soles nos faltaría, descontando algunos gastos que tenemos y gasto, de todas maneras, por más que estemos detrás de las eh, ferreterías que nos donen, seguro que hay que hacer algún gasto, eso, eso es así. Pero digamos, para el sistema dinero ahí no tenemos todavía. Ni aun en el caso de que consiguiésemos la exoneración de impuestos, no tendríamos todavía. Ok, eso es sin considerar el IGB, ¿no, padre? O sea, eh, son 50 mil soles que estarían faltantes eh, considerando que nos exoneren el IGB, ¿no? Claro, considerando que nos que, que ahorremos el IGB. Aunque ahorremos, siempre hay tasas y cosas que hay que pagar de todas maneras, pero bueno, si conseguimos eso... Eh, es un buen pico. Entonces, yo ayer ya les mandé la ficha RUL del vicariato para que tengan los datos. el obispo no puede firmar porque estaba con COVID en el Hospital de Arte, pero el apoderado ante la SUNAT sí está, y está en Lima. Entonces, él puede firmar y vamos a intentar. Lo que pasa es que en principio lo, los datos que estamos dando es los peores. Esto es lo que necesitaríamos. ¿Que conseguimos el otro? Perfecto, porque necesidades vamos a, vamos a tener. Ya digo que en alguna ocasión, bueno, habíamos hecho amistad con el hospital y hay un diálogo fluido con ellos. En algún momento se han encontrado que en UCI no tenían las medicinas que necesitaban. Y, y el doctor Guasasquiche, no sé qué amigos tiene Lima, y consiguió una donación. Aún así hubo que buscar un camión, porque la donación no puede venir de Lima acá, tiene que pasar por Huancayo. Entonces, ellos mandan a Huancayo, pero nosotros tenemos que ir a Huancayo a buscar las medicinas. Entonces, eh, seguro que va a haber por ahí más agujeros que, que tapar, ¿no? Bien sea medicina o bien sea transporte. Hay varias eh, personas que también están apoyando con el transporte. Algunos incluso ellos ponen el petróleo, a otros solo hay que ponerles el petróleo, y, y, pero de hecho que, que, que va a haber más gastos. Pero bueno, digamos que ahorita en base a esto estamos trabajando. Lo que nos importa ahora es que la planta, tenemos seguro la plata, hay que seguir presionando a las municipalidades, porque la semana pasada aprobaron y, y pero en esta semana. Pero todo un trámite complicadísimo para soltar un dinero y firmar un cheque tiene que pasar por no sé cuántas mesas. Pero vamos, con eso eh, eh, tendríamos asegurado eso Hay una empresa también, que no me acuerdo cómo se llama, que nos va a donar mil soles. Y como ellos trabajan con la católica, han dicho que ellos van a ingresar directamente ...a la cuenta de la Católica, que son de hecho los que nos han contactado finalmente con la Católica... ...porque estaban en esta correteadera peleando con el DGM para que les diese la aprobación... ...y no respondían ni teléfono, ni correo, ni whatsapp, ni nada. Y ya por fin, esta persona que ha trabajado con ellos nos facilitó un poquito más el contacto... ...y yo dije, para mí mejor, porque manejar tanto dinero no deja de ser un problema. Pero bueno, nosotros hacemos una declaración jurada... ¿De dónde viene el dinero y para qué es el dinero? Por todo el tema de blanqueo de dinero. Pero, lógicamente, cuanto menos, menos problemas. Porque, claro, si estamos hablando ya de medio millón de soles, va a decir no he dado tanto dinero. Y en tan poco tiempo, porque nosotros no esperábamos que la respuesta fuese tan positiva. Claro. O sea, yo eh, en un pero, momento que dije, no sé sí, si vamos a llegar. Y de pronto... A... Precisamente, padre, eso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo que...? Qué, qué fuerte es esto de la de la solidaridad eh, del ciudadano común y silvestre no tiene una tiene una fuerza que puede hacer que las que las que las cosas cambien mire en, en tan poco tiempo se ha podido juntar tanta tanta plata es algo importantísimo creo que todas estas crisis eh, so sociales morales eh, dan también una, una oportunidad para que las cosas se vayan regenerando ¿no? y par particularmente el detalle de que viendo las viendo las estadísticas como San Ramón que es en número y en importancia política y económica no es no está en el mismo rango en el papel que la Merced y Pichanaki es el que es la es, es el lugar que más que más a, aporta no o sea eso eso es eso es, eso es significativo verdad Sí, bueno, empezamos primero, empezamos una semana antes, así que salimos con Carrerilla. Y la otra ventaja es que nosotros desde hace 10 años en la parroquia tenemos lo que se llama la Pastoral del Diezmo, que el nombre suena muy feo y suena protestante, pero es una manera de identificar al feligrés con su parroquia, de tal manera que voluntariamente, aparte de la ofrenda que se hace en la misa, eh, más de unas 150 personas mensualmente aportan una cantidad a la parroquia de manera libre. Si el día que no pueden, no pasa nada. Y el día que se enferman, si hay que ayudarles, se les ayuda a ellos. Pero de alguna manera, ya son 10 años, todos los meses se rinden cuentas de cuánto entra y cuánto sale. Se ha ido creando esta conciencia de que la parroquia somos todos. O sea, la parroquia no es un edificio, no es el padre. La parroquia somos todos los que vivimos aquí. Y en la medida que todos aportemos, la cosa irá saliendo adelante. Gracias a esto salió el comedor popular, entonces ya hay un trabajo de años, hay una confianza de parte de la gente, de las instituciones. En el mercado, por ejemplo, todos los meses está el, el balance mensual de la parroquia. Entonces esto ha facilitado el que la gente enseguida se ponga las pilas y empiecen a colaborar y a aportar. Entonces hay un trabajo ahí de la Pastoral del diezmo, incluso antes de Acción Social Parroquial, que se empezó a apadrinar ancianitos y eran personas que daban una cantidad mensual. Para con eso poder dar libres a los los ancianos todos los meses y luego hacerles su fiestita cuatro, días, cuatro meses a al año, el día del padre, el día de la madre, el día del anciano y en la Navidad. Entonces, conscientization pues ese trabajo de concientización y sobre todo de transparencia es lo que nos ha bastante. bastante. De hecho, ahora querían salir con una hoja esta no, no, no, no, no, con recibos. recibos de tal no, no, no, el mundo tiene su recibo y no, no, aportado tanto y aquí está lo que no, aportado todos los días intentamos publicar en el, en el Facebook, Oxígeno para el el Chanchamay, una página de Facebook, todo lo que se va sacando cada día y vamos informando más o menos las gestiones. Entonces, toda esa transparencia y ese trabajo ya de años hace que la respuesta de la gente sea más rápida. Claro, o sea, digamos que hay un, hay, hay un ambiente ya más casi eh, de familia, se ha logrado... Eh, que estas personas tengan esa confianza y eso explica mucho, ¿verdad? Ahora, eh, cuando la planta venga, padre, se supone que va a necesitar de un supervisor, hay una persona que va a tener que, que o sea, la planta llega con una, con una persona que va a tener que armarla, hacer el mantenimiento, y dentro de, de, de ese presupuesto ya ya está incluido eso. Hay un hay un ingeniero, el señor Jiménez, supongo que sí. él va a designar a, a, una, a una persona, ¿verdad? La instalación de la planta, eso corre a cargo de la católica y hay una persona del hospital a la que capacitan. Entonces, el hospital se ha comprometido a poner una persona y hace dos días, hablando con el presidente regional, eh, yo le planteé esta necesidad, que tiene que haber una persona preparada porque eh, el mantenimiento no es que sea complicado, pero sí tiene un mantenimiento sistemático por todo el sistema de filtros que tiene y eso hay que estar mirando cada cierto tiempo, cada cantidad de metros cúbicos de oxígeno, ir cambiando. No es que sea muy complicado, pero tiene que haber alguien que sepa. Entonces, el director regional dijo que sí se compromete a buscar lo más rápido posible un presupuesto para una persona que se encargue de eso. Supongo que, mientras tanto, la persona que ahora mismo se encarga del oxígeno es la que se iría encargando de, del mantenimiento de esta planta, hasta porque ese presupuesto del gobierno regional, lógicamente, no va a llegar en 15 días y probablemente ni en dos meses. Pero sí le han hecho ya la petición al, al gobierno regional, a Direza, y el presidente del gobierno regional ha dicho que sí, que van a, a ver la forma de cuanto antes viabilizar ese presupuesto para que haya una persona encargada y responsable del mantenimiento. La ventaja de que todos hemos puesto ahí un sol es que el día que la planta la dejen votada nos vamos a echar todos encima de ellos. Claro. Y de hecho la idea es hacer una donación condicionada. Entonces, en principio, el contrato con la católica lo hace el vicariato. El vicariato hace la donación al Hospital Julio César de Marín, pero con la condición de que el día que no necesiten esa planta, porque llegue otra del gobierno regional, del MINSA o de quien sea, la planta vuelve a nosotros. Y nosotros la donaremos a una institución de similar, que en este caso la primera opción, como repito, sería el Hospital de, de Salud. Y, y evitar que la planta se quede ahí botada y, y, y nadie haga nada de eso. Entonces, Simsa nos está apoyando bastante en las gestiones y en esta cuestión también de la parte legal. Hemos dicho que nos ayudan un poquito a elaborar esta especie de acta de, de donación. Para, lógicamente la planta tiene que quedar para ellos, pero intentar que, que esto no se pierda, que no sea una inversión más como tantas veces hemos visto, que en un año o dos años es un elefante blanco allí votado porque hay otro tipo de intereses. Claro, Praxair es un monopolio. Claro, definitivamente de morfone, hay algo por debajo. Entonces a veces hay personas que son así, irresponsables, son capaces de dejar que la planta se malogre, porque ya me ha pasado en otros sitios con cosas más pequeñas para ellos hacer su negocio comprarse ahí por debajo. Exacto. Pues sí. no, no, eso, el... eso, claro, eso, eso puede suceder y lo que, lo que lamentablemente sucede también es que cuando existe una pandemia, cuando existe una crisis eh, ...automáticamente existe una necesidad y un presupuesto. Y cuando esa necesidad se elimina, los presupuestos se eliminan también. Entonces hay personas que están muy interesadas en que esto se vaya alargando... ...porque de alguna manera les permite eh, continuar incrementando presupuesto, gastando y tal. O sea, lamentablemente es eso. Es una, es una de, las, de las cosas feas. Así como hemos visto el lado tan noble, tan positivo de la, de la solidaridad... Eh, también hemos visto cosas tan perversas como gente que infla los precios, que, que vende falsos cer certificados de, de, de, que, de que no tienes el COVID, ¿no? O sea, ¿a, a qué grado de, de perversión puede, puede puede llegar eso? Y eso quizás, padre, tenga su explicación en la, en la profunda crisis de los partidos políticos, de las instituciones estatales, ¿no? Porque fíjese, o sea, hay una ausencia de liderazgo enorme en, en, en Chanchamayo, o sea, si no, usted no estaría liderando esto, si, si, si tuviéramos líderes. Claro. Exacto, exacto padre, es para, para felicitarlo, igual este la preocupación sería, porque ya lo escuchamos cuando Iquitos tuvo el mismo problema que pusieron la planta, porque se movilizó también la iglesia con toda la población, lo hicieron bastante rápido, y este, el problema fue que trataron aparentemente de boicotear el, el, la planta, o sea que, que sí se necesita vigilancia, creo yo, y además este alguien que le haga el mantenimiento permanente para que esa planta, como usted bien dice, y creo que hace bien en condicionar este la donación de la planta, porque lógicamente el gobierno es el que tiene ahí la, la obligación de poner esa planta en cada hospital. Claro. Pero hasta esperar a que lo hagan, yo creo que hace muy bien en condicionar la donación y, y llevar la planta cuando ya no se haga necesario en el hospital de Marini hacia otro lado, lógicamente. Pero yo creo que hay que tener sumo cuidado por el tema del monopolio que, que, que bien sabemos que existe en el manejo del oxígeno, porque es un gran negocio en realidad, más ahora todavía. Eh, tener cuidado en la vigilancia, además de, de, de darle el mantenimiento, ¿no? Para evitar este problema con la planta, ¿no? Que tanto, que tanto esfuerzo está costando a toda la gente de por allá, que de verdad que me conmueve la solidaridad de todas las personas, ¿no? En un momento tan complicado y de ver que tantas vidas todos los días de gente conocida se va perdiendo, ¿no? Y le agradecemos mucho, de verdad, que, que esté liderando todo esto, que no es fácil. Y que, y que haya tanta voluntad de la población para poder colaborar, lógicamente, porque están sufriendo en carne propia todo el dolor. Yo tengo a la familia allá también, y varios han sido tocados, a Dios gracias, ninguno ha fallecido, pero sí han estado con, con enfermedad severa en casa, no en la casa de algunos familiares, entonces, y todavía se están contagiando en otros. Entonces yo creo que es muy oportuno eso. Y este, ofrecerle, yo soy médico ¿no? y, tengo, y manejo un grupo de, de, de colegas este, de diferentes especialidades que ahorita estamos abocados acá. Yo trabajo acá en el Rebagliati y tenemos varios pisos que estamos manejando pacientes con la enfermedad esta con, con el COVID. Pero este, estamos prestos a, a poder ayudar. Lamentablemente la escasez de especialistas, como uh -huh. usted dice, es, es generalizada. ¿no? O sea, el número de especialistas. Sobre todo intensivistas y subespecialistas, pues es muy bajo para la cantidad de población que tenemos. Y ya usted sabe, por todos los manejos que han habido y el descuido permanente en el tema educativo y en el tema sobre todo sanitario desde hace muchos años, habiendo un crecimiento económico sostenible, este, sí, pues es lamentable que una epidemia haya venido a desnudar todo eso y ver toda la precariedad que conservamos en todos los servicios a nivel nacional, ¿no? y sobre todo en provincia que es lo que más temíamos, porque empezó aquí, y en Lima, pues, este, de alguna u otra manera, hay muchos hospitales y parte privada que han podido más o menos manejar el tema, y hasta ahora lo están haciendo, pero claramente en provincia rebasa, porque nuestros hospitales pues, están muy descuidados, lamentablemente, y la población se ha acostumbrado a, a una precariedad y, y a un déficit de, de servicio, y la mayoría de gente, pues, trata de viajar, a lugares más céntricos de, de capitales de provincia o departamento, venirse a la capital para poder curarse. Y lo cual debería de haber cambiado hace tiempo. Y, eh, como le digo, este, yo acá vemos varios especialistas que somos de la, de la provincia. En algún momento estábamos intentando podernos reunir, y probablemente quede para, para para luego, o sea, y, y, y de repente con, con el liderazgo suyo también podríamos aprovechar algún, este no sé yo, alguna eh, eh, algún local que tenga la iglesia por allá para poder brindar algún servicio itinerante por toda la selva central, de repente en algún momento. Eh, yo creo que esa idea la he estado viendo yo hace tiempo. Y reunir acá algunos, eh, algunos colegas que son muy, muy colaboradores de diferentes especialidades. Porque yo noto claramente, yo soy cardiólogo y noto claramente la falta de, de cobertura en la especialidad allá. Las veces que he podido ir a los dos hospitales regionales y mirar cómo está la especialidad, la, la que yo hago, pues veo pues, este, que, que tenemos lo mínimo, ¿no? lo, lo más sí. básico. Y entonces, para, para que el especialista vaya a trabajar allá, pues es bien complicado si solamente le ofreces una consulta médica, o sea que un especialista va pues porque quiere hacer el desarrollo de su especialidad en donde vaya a vivir, donde vaya a realizar la práctica profesional, ¿no? Entonces yo creo que fuera, del, fuera del, del salario que uno tiene, creo que es muy importante ofertarle al especialista un ambiente apropiado de trabajo y de desarrollo profesional que creo que es fundamental para que puedan ir para allá y que pueda desarrollarse allá este, la parte sanitaria, ¿no? Y, lógicamente, pues, este eso le compete al gobierno central, ¿no? Al gobierno central fundamentalmente, ¿no? Fundamentalmente de dotar bien las, la, lo, los centros sanitarios este, a nivel nacional, ¿no? Sí, pues, es una deuda que tiene y es un desfase tremendo, ¿no? Y por lo cual estamos viviendo tantas muertes y creo que, lamentablemente, se va a prolongar todavía unos meses más esto. ¿no? Yo lo que, lo que quería comentar es lo que usted decía, padre, que... Eh, los trámites eh, en Oxapampa y en Villarrica se hicieron de manera... o sea, tuvieron otro otro ritmo porque... y aquí hay una cosa interesante que es la cuestión de la identidad. Como Chanchamayo ha perdido un, un perfil, ha perdido una representatividad en Lima que existía hace 100 años, 150 años históricamente, eso, eso está claro... En cambio, Oxapampa, Villarrica y Posuso, ellos se han consolidado. Un poco en base a, una, a un perfil histórico más o menos eh, desequilibrado, porque no se puede pretender ser la única colonia alemana. Hay muchas en el mundo, Todos los to, en, en todos los países de, de Centroamérica existe una colonia austro-alemana. Pero ellos han encontrado el, la excusa que, le, que les ha servido para, para trabajar juntos. El Club Oxapampa existe en Lima hace muchísimos años y eso funciona hoy eh, a nivel político, incluso les ha permitido avanzar en otros rubros, en el, en, en el turismo, en el sector de la salud, en el sector eh, industrial, en el sector agroindustrial. Sí en Oxapampa se fabrican ya conservas, quesos, etcétera. Y, y eso no es porque sean más capaces, mucho más inteligentes, simple y llanamente porque no han perdido esa, ese sentido de trabajar juntos. Entonces, una de las crisis que atraviesa Chanchamayo y que se ve en las pobres gestiones de los gobiernos locales es que no estamos representados. O sea, como, como usted dice, no nos conocen. Se oye el café de Chanchamayo cada vez menos y no se toma en cuenta también de que somos la despensa de cítricos más importante de todo el Perú. O sea, por los 6, 7 metros que tiene la, la carretera central pasa lo que Lima come. Entonces, ahí yo pienso que también tenemos que hacer un mea culpa nosotros como, como, como, como ciudadanos mm. por ser un poco irresponsables y elegir por elegir y no reclamar y no participar, o sea, nos hemos acostumbrado a que nos solucionen los problemas o a que tengamos esa idea de que nadie nos va a resolver nada y cada uno sálvese como, como, como pueda, y eso no, no funciona, eso simple y llanamente, padre, yo creo que no funciona, el individualismo no ha funcionado nunca, y fíjese ahora, o sea, es, es, es un gran ejemplo, ¿cómo se puede haber juntado tanta plata en tan poco tiempo? Entonces, eh, ahí yo creo que ahí, eh, es una buena oportunidad para reflexionar sobre temas de identidad, sobre temas de implicación ciudadana y sobre todo en generar líderes, ¿no? Porque lo que necesitamos es eso, gente que saque la cara por, por su comunidad. Sí, sí, ya decía que eso está generando muchas cosas, ¿no? y Porque los alcaldes están cuatro años, después desaparecen absolutamente del mapa, o sea, es que no, ni se les ves por la calle. Entonces, tienen un protagonismo de cuatro años y después eh, eh, desaparecen. Y como digo, cada vez que se habla del tema región selva central, lo que hace todo el mundo es sacar su machete y decir, esta va a ser la capital. Y en Pascua y en Huancayo se ríen, se frotan las manos y dicen, nada, déjales a los niños que sigan peleándose. Eh, lamentablemente es así. Yo esto lo he planteado varias veces y, y bueno, ahora parece como que ya se están dando cuenta, parece que están haciendo más caso porque son cotos muy cerrados, la municipalidad, eh, eh, salud, o sea, tú no puedes ir ahí a dar ninguna opinión. Bueno, te escuchan por educación, sí, si padecito, sí, si padecito, sí, si padecito. Y, y no tiene derecho a opinar ni a decir nada porque para ellos es un ignorante que aquí no pintan nada. Peor también en mi caso, que soy extranjero. Y, y o sea, no tiene derecho a opinar. Si quiere dar algo, lo y si, si no, punto. En Villarica conseguimos un electrocardiógrafo, lo donamos al hospital con un contrato, con un convenio. Y a los seis meses, ¿qué pasaba? El director del hospital tiene su consultorio privado y tenía un cardiógrafo también en su consultorio. Y en el del hospital no se utilizaba. Y me dice, no, es que no hay quien lo, lo interprete. Digo, pero si usted lo interpreta no está por internet, no sé yo que no soy médico. Entonces, ya digo, es, está todo tan cerrado, eh, no sé si tienen miedo o, o es la ignorancia que se atrevida y no deja a nadie que escuche. Igual, ser torturismo por ejemplo, cuántas veces yo en la municipalidad les he dicho, mire, el mochilero no trae dinero, trae problemas, trae drogas, trae muchachas embarazadas. Y ustedes promueven turismo mochilero. Lo que trae dinero son las familias, porque los niños se antojan de una cosa. Los papás quieren un buen hotel y están dispuestos a pagarlo. Compran fruta, compran carne, compran de todo. E incluso hay familias, porque las hay ya, eh, matrimonios que los dos han trabajado, tienen un buen sueldo, una buena pensión, se han figurado 65 años, vienen aquí, compran su casita, con su jardincito y acá están felices. Viven con mucho menos dinero que en Lima un clima mucho más saludable que el Lima, y los niños vienen de vez en cuando, un fin de semana, en vacaciones, los nietos con los abuelos, es gente que te aporta dinero, te aporta nivel cultural que faltan los hace, porque la mayoría se tiene que ir afuera a trabajar, y, y, y, y te están dando dinero, pero les hablas de eso y te miran así con ojos de plato... Claro, es que, no, es que hay otra, hay otra, hay una hay una interpretación de la geografía, de la economía, del clima, incluso que es errónea. O sea, mucha gente quiere, tiene el sueño de llegar a Chanchamayo, les gusta el clima y dicen, yo voy a poner una piscina. Y lo primero que quieren hacer es cortar todos los árboles, poner una piscina de cemento y construir un hotel de cemento. Entonces yo digo, pero tú estás pensando al revés. O sea, estás invirtiendo plata en gente que va a venir a meterse a una piscina, que va a venir con la novi, que con, con la noviecita, que va a consumir cerveza y un ceviche por ahí, punto. O sea, yo pienso que el grave problema que nosotros tenemos es que hay una ruptura generacional. Hemos perdido un poco esos referentes a, hacia, la, hacia nuestra gastronomía, hacia nuestro entorno. Se ha perdido completamente. Entonces, estamos gobernados por personas que tienen otra lectura de la geopolítica local. Son personas que no comprenden de la importancia de dejar de hacer la publicidad del turismo con una chica en bikini. Muchas veces les hemos explicado, la, la, la persona que maneja los recursos humanos de las grandes transnacionales, de las empresas más importantes, es una chica que debe tener entre 28 y 36 años. Es una chica a la que le ha costado muchísimo eh, salir adelante, quitarle el puesto a un hombre. Y de pronto, lo que va a ir es a un sitio donde hay un póster, donde hay una chica que muestra los senos en de, de, de una ca catarata. O sea, no tiene ningún sentido. No se está jalando a ese caudal de familias que van a ir a, a descubrir un cafetal, un naranjal, que se pueden quedar cinco días en una, en, en una finca. Entonces, cuando uno le dice, sería bueno que vengan los, los extranjeros, te dicen, no estamos preparados. Y le dices, ¿por qué? Porque no tenemos aire acondicionado. Le digo, pero yo no conozco a ningún europeo que va a venir a la, mama, a la Amazonía para, para, para, para esperar que le pongan el aire acondicionado. De repente ese es un gringo de, de Texas. Pero n yo no me puedo imaginar a una familia de alemanes buscando una casa con piscina y con aire acondicionado y con una tele enorme. Eso, o sea, no tiene ningún sentido. Pero, ¿cómo se le puede decir esto a al, al, digamos, al subgerente de turismo de la municipalidad provincial que no ha hecho turismo una sola vez en su vida, que no sabe lo que es el turismo? Y también hay un, des un desconocimiento bárbaro sobre la, sobre la riqueza histórica. De, de Chanchamayo, usted sabe, el, los, los dos tomos del padre Ortiz, que son valiosísimos para la, para la historia de Chanchamayo, o sea, nosotros no los, no los podemos comprar, o sea, el, ya le hemos planteado al alcalde muchas veces, necesitamos un libro de historia de Chanchamayo, y lo único que él dijo fue sí, pero con poquita letra, porque la gente no lee, ¿cómo vas a hacer un libro de historia con poquita letra? O sea, no, no tiene ningún sentido ¿eh? Entonces yo pienso que hay sí, hay, hay un problema gra gravísimo, cultural, eh, filosófico, gran grave, grave. Y, y, gracias a estas cosas, que son terribles, es cuando uno se, se da cuenta quién verdaderamente es un líder, quién verdaderamente tiene una intención de, de, de trabajar por su por su comunidad, y quién solamente aparece cada cuatro años y se manda a hacer llaveritos y... sabe lo, lo que hacen, padre? Que ma se mandan a hacer cajas de fósforos, le ponen sí. cinco soles dentro y le, ponen, y le ponen su nombre. Ahora, yo digo, ¿dónde están todos esos candidatos que decían que iban a trabajar por chanchamayo? ¿Dónde están, señores, los que se gastaron miles de soles eh, haciendo publicidad? ¿Dónde están? No los veo. Me gustaría, me hubiera gustado que estén aquí, ¿no? El único del Papo, el que ha, que ha hecho una campaña con 30 millones de, de dólares, creo, Papo Chávez. No, pero a, mí, a mí, de verdad, que me conmueve mucho este el grado de, de, de colaboración de toda la gente de la Selva Central. De verdad, que yo creo que sin el liderazgo de, de, del padre de la iglesia, que fundamentalmente lo que aporta, creo, que a, a que la gente done es la honestidad porque ya la gente no, no cree en, eh, en la parte política. Yo te apuesto, si lo hubiera convocado el, el, el, alguna de las municipalidades o el gobierno regional, la gente no tiene el nivel de colaboración que se ha conseguido en tan pocos días. Eso, de eso estoy seguro, porque la gente no confía, sabe que los políticos, la mayoría de ellos están metidos en temas de interés personal y en temas de corrupción. Y entonces, este, claro, eso es, eso es algo bueno que todavía la iglesia conserva. Y que la población lo percibe, a Dios gracias, y que permite hacer este tipo de cruzadas en tan corto tiempo. Yo creo que es un mérito que la iglesia se mantenga en esa línea y que ojalá que, que siga siendo así. Eh, yo confío en que, que siga siendo esto. Y que por ahí se podían canalizar cosas para el desarrollo de la región, creo yo. Viendo que la gente responde bien y que confía y que, que, que sabe que, que la iglesia actúa con honestidad, para confiar tanto dinero en tan poco tiempo, pues es porque la gente realmente confía. Yo creo que por ahí se podían canalizar ayudas y de despegue, yo creo que Rubén, Papo, en el tema educativo, en el tema turístico, yo creo que nos corresponde a nosotros que estamos en una edad apropiada ya de, de, de hacer cosas por nuestra región, porque yo creo que la mayoría de nosotros ha conseguido ya cosas personales, yo creo que deberíamos proyectar las cosas este, que, que, que son de desarrollo para la región. Yo creo que Rubén tú estás y Papo están metidos ustedes allá porque ustedes trabajan y viven permanentemente allá, yo tengo a la familia y voy cada que puedo para allá, pero sí, de verdad que me gustaría participar más activamente en cosas que sean de, de, de desarrollo para la región. No, es un claro, no pero siempre tengo. siempre tú nos has este apoyado, Luisa ¿ah? Yo pienso que ahí está claro que siempre tú has estado interesado y cuando ha sido necesario este que la gente que forma parte de la, de la asociación y que nos van a ver ahora, luego vamos a dejar la la cuenta para que puedan hacer sus aportes y todas las ideas. Yo pienso que se van a poder canalizar otro, otro tipo de ofrecimientos. Padre, la cuestión del transporte sería bueno este, que nos diga usted ahora, aproveche ahora para decirnos, por ejemplo, si necesita camiones, camionetas, eh, qué, qué tipo de transporte que es lo que la gente tiene muchas veces, ¿no? incluso almacenes, sitios donde se puedan estoquear cosas, qué tipo de, de necesidades... Son urgentes ahora. Por ahora, como les decía, el, el ejército se ha ofrecido a ellos mismos a cargar, traer eh, eh, las partes de la planta y, y ponerlas aquí. Y luego hay veces que salir corriendo a conseguir los donde se pueda y más o menos ahí el, el señor del Royal Bus ha prestado su camioncito varias veces y esta familia tejada o tejera, creo que es, eso me perené. Eso, ellos además ponen hasta el combustible y todo y el proyecto de Pichis varias veces ha ofrecido su maquinaria, su movilidad pero todo lo que es estatal es un lío hay que pedir con mucho tiempo una jara, claro en cosas de emergencia eh, lo privado es eh, lo más rápido ¿no? pero bueno, por ahora eh, eh, digamos el ejército, la verdad es que está apoyando mucho, mucho tanto el general como el comandante el mayor el señor, ahora está aquí al pie y él va, viene para arriba, para abajo, a veces me busca, vamos a un sitio, vamos a otro. Ahora está en Lima, ahí estamos persiguiendo, y él está en Lima por salud, tiene una piedra en el riñón. Pero aún así desde el hospital está el ahí. Y sin embargo, la fuerza aérea ha desaparecido. Yo le pregunté y dice: depende del responsable. Hay, hay responsables que no quieren meterse con la población para nada, simplemente su cuartel. Y, y bueno, ya dije a buen entendedor, pocas palabras bastan. No. Ajá, el ejército, que nada, no, el... no, no... ¿La Fuerza Aérea? Nada, nada. <ríe> Ni una pluma de paloma, nada. Mientras que el ejército eh, han salido a las calles con el padre de la Merced, a los mercados, a volantear. Eh, ellos mismos han impreso los volantes, los afiches. Ellos han, han ido saliendo con el padre para pedir a la gente... La Fuerza Aérea ni la reunión ni siquiera ha estado, pero no han convocado, o... nada, ni esta boca es mía. Y supongo que saber, sabrán, porque prácticamente todos los medios locales, de una u otra manera, estamos saliendo. Porque están ahí los periodistas preguntando, entrevistando, o sea que... Pero aún, nos ha pasado muchas veces, ¿eh? ha habido eh, comandantes muy solidarios y muy metidos con el pueblo, que han apoyado bastantes cosas y otros que nada cuando necesitan algo vienen te piden te agradecen te dan tu propina y chao nada más o sea que, bueno padre pero... es es el eh, ahora es cuando uno se da cuenta quién es quién es quién pues lamentablemente es, esto es así eh, yo pienso que usted tiene una cita dentro de poco padre lo vamos a lo vamos a dejar sí. yo le yo le agradezco creo que a nombre de de todos los que me han preguntado muchas cosas ya tienen todas las respuestas ahora. Eh, gracias por lo, que, por lo que está haciendo. Y bueno, pues si esto fuera un, un partido de fútbol, diríamos que la iglesia 10 y, y, lo, y los otros cultos 0. No, ¿qué, ¿Qué pasó con todos esos este, que pedían diezmos, eh, los que ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no lo vemos, padre. ¿Qué, qué ha sucedido? Este, se han... Se han invisibilizado completamente. No, hay, hay bastante gente de otras iglesias que también está ayudando. No de forma, digamos, organizada, pero sí personal. En el mercado, una anécdota simpática, porque un día estuvieron tres señoras allí en el mercado, yo estoy un rato haciendo cuya, y de ahí me vine. Y se acercó una señora de la iglesia y creo va a en el mercado, ¿no? Pero vamos, la detalle es el siguiente. La señora se acercó y dice, disculpe señora, yo no soy católica, pero ¿puedo aportar? <risa> La claro, causa o es la misma, o sea, que nadie, no claro, sí, hay problema. Claro. Si hay alguna persona otra iglesia en un principio que ya estaba ahí diciendo que la iglesia tiene plata, que por qué no ocupan ellos la planta, que no sé qué, pero yo dije que digan lo que quieran, las cosas solitas se aclaran. Yo no pienso discutir ni pelear con nadie. Ya he dicho más de una vez en los medios: y digo, Mire, si usted no se fía de mí, no tiene por qué fiarse, yo no lo voy a convencer. Pero busque la forma de ayudar, o sea, no me tome a mí por excusa para no ayudar. Aquí se trata de que todos aportemos un algo. Que no te fías de mí? Pues compra un valor de oxígeno y a la persona que no necesite se lo prestas o se lo donas o lo que claro. quiera. Pero no nos cada vez de lo que no tiene sentido. No. Mm -hmm. Leemos la misma Biblia, los mismos mandamientos y ahora resulta que nos vamos a pelear por claro. esto. Cuando el juicio final nos dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, Pero no dice si era católico, evangélico o adventista. Simplemente lo que a esto hiciste es a mí me lo hiciste. ¿no? Y así ha ido saliendo, porque hay un comité en Osapamba, otro comité en, en Satipu, y ayer me llamaban de Monobamba, que Monobamba se atiende también eclesiásticamente desde aquí, y hay un comité del, del templo, ¿no? Y también ellos han puesto, han formado un comité para eh, apoyar a la apuesta. Ayer me llamaron, me lo contaron, dije, muy bien, les felicito. Digo, ese es el cristiano. Digo, de que no siempre solo ir a la iglesia, y cuando hay un tipo de necesidades de estas simplemente nos quedamos mirando, rezamos por claro. supuesto, todos los días rezamos, pero si yo puedo hacer algo más, tengo que hacerlo, si no que clase de cristiano soy, ¿no? Claro. Así que bueno, solito, ha ido saliendo, bendito sea Dios, o sea, eh, eh, lo bueno es que aquí va hay que Fulano ha sido la estrella, eh, todos estamos empujando el carro, mucha gente está ayudando, y la nueva prensa que a veces enseguida quiere buscar tres pies al gato, enseguida se ha alineado y nos está apoyando bastante, por eso digo que en ese sentido, más incluso que el dinero que te puedan dar, es la satisfacción de ver que la, la sociedad, la provincia, la región, se está unando por un motivo común. A ver si conseguimos llegar un poquito a las cabezas y que sean un poquito más honrados. Porque ayudar nosotros hemos hecho proyectos muchas veces en muchas cosas y no se puede ayudar más por falta de honradez. Ya les contaba el caso del de, de cartógrafo ese... En Villarrica, en San Ramón, yo llevo aquí un montón de años. Simplemente una vez hemos hecho un proyecto con la posta. La casa de acogida, madre Teresa, que está ahí, con el doctor Muedas. El, el doctor se mojó, hemos ido por allá, por acá, estirando, porque teníamos 16.000 soles de presupuesto, nada más. Conseguimos de una ONG de España, amigos míos. Y, pero el hombre se mojó por allá, por acá, y por supuesto, él no pidió en ningún momento nada, ni para desgaste de zapatillas, ni nada. Otros te piden su viático, su combustible, y yo que voy a sacar, y claro, no, así no vamos a ninguna parte. Claro. Y en Villarica había opción de conseguir unos, eh, ¿cómo se llama esto? Para los niños que acaban de nacer antes de tiempo. Incubadoras. Para hablar de un hospital en Santander, incubadoras. En un hospital en Santander grande, el hospital Valdecilla, tenía dos incubadoras nuevas y las que tenía estaban en buenos. Entonces, dijeron, estamos dispuestos a donarla. Simplemente hace falta una carta del, del director del hospital y ellos que asuman lo que es el, el transporte. Pues nada, el director del hospital dijo, no, se perdió. O sea, prefiero que por ayudar, se pueden ayudar, pequeñas cosas, pero hace falta encontrar una contraparte honrada que esté dispuesto a poner también de su parte y a apoyar. Escuelitas rurales, hemos hecho varias en comunidades nativas, así, pero ¿por qué? Porque con la comunidad puedes trabajar, haces un proyecto y expones su parte y con muy poco dinero consigues hacer una escuelita decente donde no había prácticamente más que cuatro tablas que estaban que se caían. Pero porque hay un raliz? Sí. Si no, ese es el gran claro. problema. O sea, es un problema de, de, de moral. Porque sí, claro. parte del problema ahora es la planta de la, del hospital de la Merced venía con su planta. Pero el hospital de la Merced nunca se entregó oficialmente. Hubo ceremonia de inauguración, pero no ha habido entrega oficial de la empresa que fiscaliza hace la fiscalización, e entrega. Lo reciben, revisan, eso no ha existido. Y había una planta de oxígeno, por eso la instalación está hecha, pero la planta de oxígeno desapareció. Así que estamos hablando por tercera vez. Incluso antes, padre, de que suceda esto, yo recuerdo haber comentado por el Facebook y yo. Decía, hace un año, quizás un poco antes, decía, y, eh, es tan triste lo que pasa en, en el hospital que se roban hasta el oxígeno. Y mucha gente se reía y me decían pero cómo, ¿cómo crees que se van a robar el oxígeno? Sí, le digo, los tanques de oxígeno de lo, del, del hospital están vacíos, porque te los venden así, este vacíos, y, y el oxígeno que estaba ahí ya lo vendieron y no lo y, y no, no los recargan. Y la gente pensaba que que era una exageración, o sea, que el grado de corrupción, el grado de perversidad, se ha normalizado tanto que lo peor es que la, la corrupción no solamente es un ejercicio de los políticos ni de los funcionarios, sino también es un ejercicio rutinario de los ciudadanos comunes y silvestres, los que tienen y los, los que no tienen. O sea, hay una complicidad ahí que verdaderamente ese creo yo que es el gran problema que vamos a tener que afrontar en, la, en los próximos 10, 15 años. Porque para que esto se, se modifique se necesita una generación eh, que crezca con otros valores, con otra visión, que no esté contaminada por todo esto. Es un, es un drama es un drama terrible, padre. Padre, de todas maneras, yo lo que quería eh, también decir a la gente que detrás de usted, a su, a su izquierda, a la derecha, adelante, hay familias hay este hay un montón de personas anónimas que no salen, el caso de, de nuestra gran amiga Albina Mapeli que me, me ha estado mandando siempre toda la información, siempre a, al pie del cañón, la nombro a ella porque desconozco quiénes más están detrás, no no pero seguro que hay cientos de, de, de, de personas que los que lo están apoyando y, y, claro, como usted dice, no, no es usted solo, ¿no? O sea, usted también, si no hubiera tanta gente detrás, estaría pataleando, estaría sin mucho, sin mucho ánimo, ¿no? Claro. Así es. Eso es lo bonito, que es un trabajo de todos, ¿no? Hace falta organizarlo un poco y por eso hay unos comités, y pero está bien, pues, bajan porque somos comités de trabajo, de <risa> hecho. Cuando hicieron los comités, yo después se lesioné. Dije, este no le voy a llamar porque nos va a estorbar más que otra cosa. Mm, Entonces, sí. con el mayor y la subprefecta, que la verdad que me sorprendió. La subprefecta, la doctora Rosana de Marín, eh, me sorprendió porque es muy activa, muy activa. Nos ha acompañado a muchos sitios, ha ido haciendo el contacto con los directores de los bancos. es eh, eh, Muy bien, muy bien. Y el ejército, ya digo, para sacarse el sombrero. Qué bueno. Para sacarse el sombrero, que es gente que no es de la zona. O sea, que ellos terminan sus dos años, se van a otro sitio y si te he visto, no me acuerdo. Y sin embargo, están muy identificados con la zona, muy identificados. Claro. claro, hay que pensar que las primeras instituciones que tuvieron presencia en Chanchamayo, ya desde finales del siglo XVII, incluso son precisamente la iglesia y el ejército, con el fuerte, ¿no? Con los fuertes, que después fue el fuerte San Ramón, pero antes ya había, había presencia, entonces me parece bien que vuelvan a, a trabajar juntos y evidentemente siempre con la, la presencia de los, de los ciudadanos ¿no? no sé si tienen algo más que preguntarle al padre para ya que para dejarlo al padre libre para que siga en la batalla o simplemente reconocer el trabajo que está haciendo eh, liderando toda esta cruzada y agradecerle por todo el tiempo y la dedicación y la honestidad que está poniendo para esto, no. Sí, padre, muchas gracias por todo. En realidad, como chanchamadinos, este, nada, agradecerle y bueno, lo que lo que podamos seguir sumando, apoyando, lo vamos a hacer de donde podamos. Gracias. Bien, padre, muchas gracias. Repetidas veces, eh, estamos aquí para lo que necesite, eh, y nada, darle, desearle buen, buen, buen viento y que cuente con nosotros también. Ahora eh, yo voy a poner el número de, de cuenta al final del video para que la gente haga su, haga su aporte y que quede claro que esto está gestionado directamente con el, con el, con el receptor, que, que son ustedes y que tenemos plena confianza en que van a hacer una buena utilización de todos los aportes que que ya se han hecho, no nos queda ninguna duda. En el face como digo, Oxígeno para Demilcha en Chamaño, se llama la página de face Ahí estamos actualizando los datos, los ingresos, los contactos que se van haciendo, las gestiones. Intentamos más o menos mantenerlo al día, porque es importante que la gente sepa. Y la verdad que hay expectación, porque yo me encuentro con la gente por la calle y pregunta, ¿Pas, ya han el convenio? Porque yo creo que esta semana lo firmaron, y digo, sí, sí, eso he dicho, pero... No hemos podido, pero la gente está al tanto, o sea, están ahí, están expectantes. Ayer en Pichanaki me llamaron por teléfono, estaban reunidos, cuando le dije ya, por fin el Dijemit ha dado el visto bueno, se pusieron a aplaudir, o sea, la, la gente está ahí con toda la ilusión y con todas las ganas. ¿no? Cuando lo del Dijemit no salía, ya mandamos a la gente, hay que rezar que alguien toque el corazón de esas, esas cabezas frías, o yo que sé, que habrá que tocarles. Y a las cuatro horas salió ya anoche la reunión por, por teléfono estábamos hablando con varios del, del comité y dije ya luchan mis abuelitas que ya pueden estar por otra cosa que ustedes hablan de y señor tenía miedo que demorase un montón en dos días nos dieron el permiso o sea que hay cosas que bum, solitas han salido teníamos miedo al gobierno regional y él mismo fue el que públicamente felicitó la iniciativa la acción y que por supuesto no podían frenar esa planta, que él reconocía que la que el gobierno regional había prometido, y me mucho, ya que hay cosas que, bum, suaritas bueno, se, se van dando. Okay. Y eso alegra y motiva bastante, ¿no? Qué Así bueno, nada, padre. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias y la, la gran para, para, paradoja que, que mucha gente comenta, y dice, no ¿cómo es posible que en el pulmón del mundo, el que nos da oxígeno al resto de los de los ciudadanos de la de la tierra eh, necesita oxígeno no es una gran es una gran paradoja y felizmente pues este que hay gente como, como todos ustedes que que están haciendo posible que esto se pueda resolver muchas gracias padre eh, animo eh... también a todos los que nos están viendo especialmente a todos nuestros paisanos que están que están viviendo en Italia, en Alemania, en España, en Estados Unidos, a todos nuestros paisanos que tienen doble pasaporte, no se olviden, ustedes que son medio italianos, medio alemanes, eh, medio, ya se han vuelto medio españoles, medio gringos, no se olviden de dónde vienen, no cuesta <risa> nada, 100 euritos, 100 dolaritos, no se van a volver pobres anímense, colaboren, y así de todas maneras estamos haciendo su pago a la maravillosa infancia que tuvimos en Chanchamay. Bueno, un fin de semana es claro. el pago. <ríe> Hay que hacer el pago. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado ahora, que tengan un bonito fin de semana, y este seguiremos en contacto padre Alfonso, Luis, Inga y Papo Chávez, siempre juntos para intentar apoyar a nuestro pueblo estén muy bien a todos. Gracias, Gracias. ha sido un gusto. Gracias. Chao.